Esa es la cara de una persona que se da cuenta que el video que grabó no tiene audio Bienvenidos, soy Citra, vamos al grano, vamos al grano Skins en Genshin Impact Skins en Genshin Impact acaban de publicar dos tweets la cuenta de Genshin Oficial Aquí dice, evento eco narrador participa para obtener vestuario de bárbara sí. ¿Saben qué significa esto? Una fucking skin. No quiero skins, yo personalmente no me gustan las skins y menos en Genshin Impact. O sea, les doy mi opinión, a ver. Vamos a ver. Yo no quiero skins en el juego de Genshin porque siento que le quitaría la esencia. Siento que skins en este juego le quitaría la esencia a los personajes. Cada personaje tiene un vestuario único. Y una skin siento que le quitaría la esencia. Entonces yo no quiero skins en este juego. B básicamente ya me fui a la verga. Me fui a la verga. Mire, tal vez a mucha gente sí, sí querían skins en el Genshin Pack porque vendería mucho, vendería bastante dinero. Pero yo no. Yo sinceramente no, no quiero skins. No quiero skins porque siento que le quita esencia al, esencia al juego y ya está. <coughs> ok, dice que el evento eh, dura hasta la 1.6. Aquí tenemos la imagen, está bastante bonita. Dice que durante el evento reúne la cantidad de indicada de caracolas, bla bla bla, la van a regalar. En fin, la van a regalar. Tenemos yeah, la siguiente skin, que es la skin de Jin, que van a, va a salir con temática de verano, va a salir con temática de verano y bla bla bla. Va a salir con temática de verano. O sea, dice, yo creo que esa skin se va a valer dinero, porque dice que disponible en la tienda por tiempo limitado. Tras de eso la van a hacer limitada, no va a ser como que la dejen ahí y ya. Dice que duración del descuento después de la actualización 1.6 hasta el 19 de julio. Este va a ser el tiempo que vamos a tener para obtener la skin con descuento. Y ya está, aquí tenemos la skin. Está bonita, la verdad es que me parecen bonitas las skins. Las skins me parecen... me parecen... están bonitas. <ríe> Primero que nada, ignoren ese desorden... Y por favor, ignórenlo, no lo ven. Por favor. A mí la verdad esto me parece algo bueno. Porque va a vender mucho dinero. Y pues a lo mejor van a meter más contenido al juego. Y van a invertirle más al, al juego. Las skins van a vender un montón. Eso se los aseguro. Va a vender... Va a vender... Va a vender demasiado, van a sacarle a Diluc, 20. Déjenme en su opinión de qué opinan de esta nueva cosa que va a meter Genshin De las nuevas skins que van a meter, las primeras skins que van a meter al juego Ya di mi opinión, a mí no me gusta, siento que le quita la esencia al juego y ya Pero a lo mejor a mucha gente le gusta Que estoy seguro que a mucha gente le debe gustar Así que me pueden dejar su opinión en los comentarios Recuerden dejar un me gusta, me ayudaría un montón como siempre y si, se, y si les gusta el contenido se pueden suscribir, que me gustaría llegar a los mil suscriptores, se los digo así, tenemos skins para Bárbara y para Jin, eso ha sido todo, no hay nada más que recalcar, salen en actualización 1.6, la de Bárbara se va a obtener por medio de un evento y la de Jin se va a comprar con esto, con dinerito, con dinerito, quién sabe cuánto va a valer. Si sale más información la voy a subir. Yo soy Citra, espero que este video se grabe bien y nos vemos en la próxima.